Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Cat Blog. yo soy Meli y en este video les compartiré el significado de soñar con dinero, a continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con fajo de billetes, representa el poder e influencia que tienes sobre los demás y que tal vez te esté diciendo que necesitas aprender a moderarte porque puedes equivocarte. Soñar que ves a otras personas con fajos de billetes. Indica que esa persona te preocupa porque tiene mayor poder económico que tú y que posiblemente represente una amenaza en tus negocios. Soñar con monedas. Indica que te sientes preocupado por haber perdido ciertas oportunidades que se te han presentado. Soñar con dinero. Significa que puedes alcanzar el éxito y la prosperidad, pues esto representa la seguridad, buena autoestima, el éxito y los valores. Soñar que tengo mucho dinero indica que tal vez estés acumulando muchas cosas materiales y que te has vuelto muy egoísta con los demás y aún no te has dado cuenta. Soñar que estás contando billetes, te puede indicar que tu vida económica está por dar un giro y vas a tener problemas financieros que pueden afectar tu estabilidad económica y emocional. Soñar con encontrar billetes, significa que estás en búsqueda de amor o poder y que tendrás un periodo positivo económicamente y no te faltará el dinero. Soñar que te regalan dinero. Este sueño es muy positivo pues significa que vivirás sin ninguna restricción económica. Soñar con regalar dinero o donar dinero. Significa que eres una persona bondadosa que le gusta ayudar a los demás y que la vida te puede recompensar de una mejor manera. Soñar con billetes falsos. Te avisa a no fiarte de las falsas apariencias y te alerta a identificar a los falsos amigos o compañeros antes de que sea demasiado tarde. Soñar con billetes rotos. No es de buena señal, pues significa que estás en una mala racha. Quizá no estás teniendo mucha suerte últimamente, pero además puede alertarte de ser víctima de una estafa, así que ponte muy atento.